Bien señores, vamos a hablar ahora de una breve, un breve repaso del plexo lumbar y la formación de este. Acá tenemos el plexo lumbar, que este se forma por el ramo anterior de L1 hasta L4. Este recibe una comunicación de T12, acá el doceavo nervio intercostal o nervio subcostal también llamado. Este se comunica con el ramo anterior de L1 para formar acá el ramo anterior de L1 se va... El ramo anterior de L1 va a dar dos ramos, se divide en dos ramos, los cuales son el nervio genitofemoral. y el nervio del El ramo anterior de l 1 también da una comunicación para el ramo anterior de l 2 acá, y sale el nervio genitofemoral. Entonces los ramos anteriores de L2 y un ramo anterior de L3 se van a unir y van a formar el nervio cutáneo femoral lateral o o lateral. También tenemos tenemos que posterior ramo posterior de L2, un ramo posterior de L4, los tres se van a unir y van a formar este nervio que es el nervio femoral. Acá tenemos el ramo anterior de L2, L3 y L4, esos tres nervios van a unirse y formarán el nervio obturador. También tenemos otra comunicación que L4 lo envía a L5 para formar el tronco lumbosal. Bien, esta es la formación del plexo lumbar, está destinado para la elevación de los músculos del de Inferior y músculo del acto. Las vértebras cervicales son siete, las cuales tienen características generales y específicas. Dentro de las características generales, estas tienen un cuerpo, tienen eh, láminas, pedículos, agujero transverso y agujero vertebral. Dentro de las eh, vértebras cervicales, tenemos tres que son atípicas: tenemos la número uno, denominada atlas, que eh, como Vemos aquí, esta eh, no tiene cuerpo, sino que tiene dos masas laterales, las cuales van a tener a ambos lados laterales, dos apófisis transversas, <risa> formada por vehículos cortos, que esa es una de las características generales de todas las vértebras. Esta también se caracteriza por su cara inferior, cerca y lisa en la cual se va a mostrar una articulación con la segunda eh, vértebra, que también es... Eh, es atípica, ya que esta tiene una apófisis en su parte posterior en su parte posterior, superposterior posterior, denominada apófisis odontoides que va a articular con la partícula número uno, que es la atlas en cuanto a la número 7 que es denominada apófisis predominante debido a que su apófisis espinosa sobresale y algo particular de esta es que su agujero vertebral es más pequeña que los demás. En cuanto a las, atípicas, a las típicas, estas van a tener todas las mismas características que son un cuerpo. Esta en su porción superior van a tener dos láminas que van a formar como un gancho. A ambos lados van a tener eh, los agujeros transversos y las láminas que van a formar hacia afuera lo que es la apófisis espinosa eh, estas eh, van a, a delimitar anteriormente lo que es el agujero transverso en las láminas se van a ver también dos carillas articulares que son para formar la articulación con que son para formar la articulación con la vértebra que él continúa y estas van a circular a través del ligamento transverso.